Hola amigos de YouTube, en su canal de Mexcam, estamos en otro video y en esta ocasión les voy a compartir otra aplicación, en el, si vieron el video pasado vieron que les compartí el, el, el, la aplicación de PlayPhraseMe en esta ocasión vamos a ver yuglish.com y en, es básicamente casi lo mismo que la anterior página si no han visto el video anterior se los recomiendo que lo vean antes de ver este video o si quieren ver este primer video y el anterior después está bien al cabo las las aplicaciones son muy sencillas lástima que esta aplicación no tiene versión android versión a este ios para los fresones que usan el este los iphones y bueno la idea es muy simple escribimos este una frase en inglés por ejemplo I wish I have vamos a utilizar los mismos ejemplos y vamos a buscar en la base de datos de YouTube y encontró un montón ¿cuál es la diferencia entre la anterior y esta? bueno, la anterior como que pone más ejemplos de películas y de series aquí busca más que nada en YouTube lo cual nos da muchísima más este, frases de, de entrevistas, de noticieros, de gente común hablando. Y este es un inglés más real, más de la vida real. Entonces vamos viendo algunos ejemplos. No, they're always saying, I wish I had done this sooner. Sí, lo que dijo este, este tipo. Uh, vamos a ver cómo se repite. Aquí tenemos la opción de repetir. No, they're always saying I wish I had done no, they're always saying. I wish I had done this sooner. ¿Sí? El que entendió entendió. <ríe> Vamos a ver el siguiente. I wish I had started this way, way earlier. earlier. Debería haber empezado esto antes o más temprano, ¿no? Earlier es más temprano. Eh, no me está funcionando la aplicación que me traduce en tiempo real. Pero bueno, continuemos. Como que este es un curso de inglés, eh? miren, BBC English Masterclass, sí, porque dicen, ¿cuál es de estas eh, opciones, which of these do you think sounds correct? ¿Cuál de estos crees que suena correcto? I wish I had more time or I wish I had. ¿Sí? Pero bueno. Siguiente. Un ejemplito más y ponemos otro. Usted demorando. Esto como que es este una reunión, una juntilla ahí. I wish I have in front of the EEO. No sé qué signifique esto. Plan, it was interesting, sería interesante. Sí, vamos a poner, por ejemplo, by the end, ¿Verdad? vamos a buscar y encontró 7712, excelente. La. By the end I got it, but I got out of the pool. By the end I got it. ¿eh? Siguiente. And by the end of my 20s. And by the end of my 20s. Al final de mis 20s, de, las, de la de los 20s, ¿no? Treating nearly 13 million people by the end of next year. It's excelente. No, una super aplicación, la verdad. nos, Nos va a servir mucho como complemento para... Nuestros cursos de inglés que estemos tomando, ponemos las oraciones que nos estén enseñando en esos momentos. Y bueno, pues eh, parece que tiene lecciones diarias, tiene otras cositas por ahí. Habría que picarle. Pero el uso básico de la aplicación es bastante bueno. Y bueno, amigos, como siempre, este, si les gustó la aplicación, este, coméntenmelo. Que compárenle con la anterior, la de Play Phrase Me, cuál les parece mejor o si acaso las dos son muy buenas, no sé. Y también este, pues denle like si les gustó el video, esto me ayuda para que más personas puedan ver estos videos y compartir la información. Yo no soy egoísta, yo se los comparto, si veo algo interesante, ténganlo por seguro que se los voy a compartir. Y bueno, pues nos vemos en futuros videos y que estén bien. Adiós.